Hola amigos, compañeros, soy Alberto Altar, profesor de religión católica en secundaria en la Comunidad Valenciana. Eh, bueno, me he propuesto compartiros una pequeña experiencia, una pequeña situación de aprendizaje para la que os he pedido ayuda, algunos compañeros, eh, algunos de los cuales me habéis pedido que al final eh, os comparta un poco cómo lo he hecho. Bueno, esto es un poco una pequeña plasmación de lo que hemos trabajado en clase durante tres semanas y un día, es decir, trece eh, sesiones en segundo de bachillerato. Lo que hemos tratado de trabajar, pues es lo que en, en teología pues, solemos llamar el Jesús histórico, es decir, la aproximación a Jesús, eh, la investigación sobre Jesús, el tratar de conocer a Jesús, no desde las creencias, no desde las experiencias subjetivas personales, sino desde los datos, los escritos, las fuentes, eh, que todo el mundo, sea creyente o no, puede tener a su disposición, con los criterios eh, y métodos científicos habituales de la historia. ¿Por qué? ¿O para qué? Pues bueno, porque queremos eh, conocer eh, también de esta manera... Eh, crítica y fundamentada a Jesús eh, quizás, oye, porque, porque queremos conocerle ¿no? en lo que históricamente también le podemos conocer y también por el interés que esto puede tener para, para nuestro diálogo pues, con la ciencia o con gente que a lo mejor no comparte nuestras creencias pero eh, con las que podemos hablar en ciertos terrenos comunes como es este el de la investigación histórico-crítica. Bien, este trabajo o este contenido, las dos cosas, trabajo y contenido, pues se englobaría sobre todo en, el, en la competencia sexta de nuestro currículum, que trata de la teología, de descubrir la teología, de su método riguroso, crítico, en relación con los, los otros saberes, las otras disciplinas, sobre todo para capacitarnos de cara al diálogo en un contexto plural. Bueno, y a mí personalmente lo que me motiva más de este tema es eso, pensar que nuestros chavales el año que viene van a estar, eh, la mayoría de ellos, en la universidad, ¿no? Y que, bueno, pues se van a encontrar ahí muchas formas de pensar y también gente pues, que no cree o muy crítica con la fe. Y a veces sabemos que esa crítica respecto de la fe, pues a veces se, se la reviste pues como de una apariencia científica, ¿no? como si fe y ciencia estuvieran enfrentadas. Y muchas veces los cristianos en general y nuestros chavales, pues es fácil que también les pueda pasar, pues están desarmados, ¿no? Le dicen algo eh, como algo científico y pues no saben de su, los argumentos que pueden tener o tener varios puntos de vista pista, también en, en, en, en, en, lo, en lo científico que puede estar en relación con la fe. Entonces, por esto me motiva, ¿no? Eh, para que cuando se encuentre con alguien que Jesús, ah, sí existió, no o, uy, lo que nos ha llegado de él a, a, a saber si es así o no es así, o, o ahí hay una invención, o eh, hay una manipulación de la iglesia, la gran iglesia. Bueno, pues esas cosas eh, yo las he oído. no Y entonces yo creo que pues quien se mueva un poco en ámbitos universitarios, pues es fácil que se las va a escuchar de una u otra manera. Bueno, pues este tema yo creo que nos equipa eh, eh, para, para eso, ver los fundamentos eh, en los que podemos dialogar con otras personas también desde la base común de la ciencia, de las fuentes, del método histórico, histórico crítico. Bueno, um, entonces, esto pues dentro de la LOPLOE pues lo he planteado como una situación de aprendizaje tampoco es que me haya calentado la cabeza li, ni lo haya hecho demasiado a propósito simplemente pues bueno, digamos que ha salido así y bueno la, la situación de aprendizaje más o menos el, se presenta, o sea no, no, no, no empieza diciendo bueno, vamos a estudiar esto no justamente eh, hace un mes y dos meses eh, se salió a la luz el caso de Dani Alves, ¿no? Una posible eh, violación o abuso eh, sexual eh, en una discoteca de Barcelona, ¿no? Y bueno, salió una una noticia, bueno, está saliendo constantemente las noticias, pero un día vi las, el Telería de la Uno y tal y como lo contaron, pues me pareció muy sugerente para este tema qué testimonio será verdad, el de la chica, el del futbolista. Eh, y entonces hablaban, ¿no? Un testimonio se ha mantenido constante, el otro ha sido errático, ha incurrido en contradicciones, ah, un testimonio vendría, cor, estaría corroborado por las cámaras de seguridad, por los exámenes médicos, eh, en fin, ¿no? O sea, ahí en un, entonces, por ahí... Mi planteamiento es que, que empecemos por ahí o otra cosa reciente o una experiencia cercana de los chavales en la que veamos que tenemos que elegir con qué versión nos quedamos de los hechos eh, y por qué damos más crédito a una versión que a otra, qué criterios seguimos para comparar entre las fuentes, ¿no? Y, y llegar a, a, a decidir cuál es la más original, cuál es la más creíble, ¿no? Bueno, pues el, el punto de partida es ese, y una vez vemos ese caso y extraemos las actitudes que tenemos que tener para encontrar la verdad, para llegar al, al, al fondo del asunto, las fuentes a las que nos podemos, en las que nos podemos basar, criterios con los que vamos a discernir, pues entonces nos planteamos hacer una investigación histórica sobre Jesús de Nazaret. Nos hacemos preguntas, ¿existió Jesús? ¿Resucitó? ¿Fue crucificado? ¿Lo que dice la Biblia fue realmente así? Y otras que los chavales, pues en clase mismo, plantean, ¿no? O el profesor puede dar pie, ¿no? Puede orientar. Bueno, pues de eso, de eso se trata. Entonces... Nos ponemos más la obra, miramos en la arqueología, eh, lo que da de sí, la arqueología, ¿no?, en, en respecto a Jesús. Los testimonios extrabíblicos que sin ser cristianos hablan de Jesús, de su muerte, de su grupo de seguidores incipiente, ¿vale? Ah, bueno, podemos mencionar un poco las, las reliquias, posibles reliquias de Jesús, aunque desde un punto de vista de un estudio histórico no nos valen porque no podemos asegurar que, que sean de él eh, vale, y luego vamos a la Biblia y entonces ahí pues cada uno eh, en su contexto con sus alumnos lo que crea conveniente, pero tenemos ahí unos principios de uh, crítica textual, conocimiento de los, ma los manuscritos los papiros eh, sí, sí criterios de crítica textual ¿no? para discernir uh, cuál es la versión más original, cómo se ha ido gestando la Biblia, ¿no? cómo se ha ido transmitiendo a través del tiempo. Um, ¿vale? Y una vez, digamos, tenemos el texto, aunque hay variantes, ¿no? no hay un texto unívoco, pues ese texto, muy bien, ¿vale? llegamos a la conclusión quizás de que es tal cual se escribió más o menos, ¿no? Bueno, muy bien, pero eso es lo que realmente pasó. Entonces tiramos hacia atrás y vemos cómo se formaron los evangelios. Y luego pues entramos en el discernimiento eh, ya del contenido de los evangelios, ¿no? Y de lo que nos pueden decir de la realidad eh, de Jesús de Nazaret, ¿no? Persona histórica. Y ahí ya... Pues, eh, pues con los libros, que hemos, las, las cositas, tampoco gran cosa, que hemos podido leer, no gran cosa para lo muchísimo que hay. ¿no? Eh, pues presentamos en una presentación de diapositivas, bueno, todo está en una presentación de diapositivas, pues como las conclusiones más importantes. Todo esto jalonado con pequeñas tareas, eh, yo, yo he hecho como tres, ¿no? más bien, de comparativas bíblicas entre versiones, un mismo pasaje del bautismo pues en las cuatro versiones que hay. También se podría hacer una tarea perfectamente de, sobre arqueología, es decir, pues distribuir entre la clase pues un pequeño estudio de los santos lugares, a ver qué pueden a, aprender de ellos. Eh, nos podemos, eh, eh, podemos crear muchas tareas, ¿no? con la Biblia podemos hacer muchas comparativa de pasajes, bueno, y también podemos trabajar sobre un resumen, que eso también lo hemos hecho nosotros, eh, un texto de, eh, más académico de El Jesús Histórico, pues cada uno un trocito para que eh, vean ¿no? la profundidad que hay en este tema, lo, lo mucho que se ha estudiado. Bueno, eh, bien, entonces, um, ¿qué materiales, eh, de, qué materiales eh, ¿de qué materiales consta no está o están al servicio de esta situación de aprendizaje? Bueno, eh, bueno, después de hacer la situación de aprendizaje, ¿no? eh, Y es algo que podemos decir cuando la presentamos, es que vamos a hacer al final, cuáles van a ser las pruebas de evaluación, ¿no? Entonces, las pruebas de evaluación va a ser por un lado un cajut, un cajut eh, ahora mismo de 36 preguntas. ¿vale? donde revisamos uh, lo fundamental que hemos trabajado y también la película El caso de Cristo. Y luego un reportaje final, ¿no? Vale, ya he hecho toda la investigación, estas son mis conclusiones, ¿no? Que será, pues, en escrito, uh, aquí en el aula, pues con una estructura de introducción que hemos estado haciendo, eh, qué me ha llamado más la atención o me parece más importante y por qué y qué me inspira, qué me suscita, y las conclusiones de todo este estudio, ¿no? justificando, argumentando bien, con una, un buen, una buena secuencia lógica de hechos, fuentes, eh, razones, argumentos u otros argumentos, conclusiones, ¿no? sea cuáles sean las conclusiones de cada uno, pero bien argumentadas. Bien, uh, entonces, para hacer este recorrido, Materiales que tenemos a nuestra disposición lo fundamental, la presentación de diapositivas, ¿vale? Que incluyen imágenes, que incluye fragmentos de vídeo. Eh, está disponible tanto en, en OpenOffice, Open, o sea, presentación de, de LibreOffice eh, abierta como en PDF, ¿no? Eh, tanto todo el archivo junto, que claro, como tiene vídeos pues pesa bastante, o bien seccionado en, en cinco posibles sesiones. Vale, de, el PDF tiene muchas referencias, ¿no? Porque también me parece que es importante que se pueda buscar más y se pueda saber de dónde se salen las, las, las informaciones y los datos. Vale, luego en segundo lugar tenemos una selección de vídeos, ¿vale? Vale nos interesa mucho pues que sea visual no que no sea todo así verbal teórico o escrito ¿no? eh, entonces tenemos vídeos en internet no lo que pasa es que a mí no me han convencido no me convencen los que hay no el año pasado a los a los alumnos del año pasado les puse dos pero uno era apologético quería com hacerte cre creer en Jesús no es el tema y luego otro era demasiado ultracrítico, ¿no? Y, y no dejaba casi pies con cabeza. Bueno, en, la, en el Jesús histórico pasa un poquito esto, ¿no? Y como en todo, según que es, que cómo um, apliques tú los criterios, ¿no? Cómo seas exigente para dar algo por cierto, ¿no? Uh, o, o, o no, pues ahí los autores eh, oscilan mucho, ¿no? Hay algo, hay una serie de, de, de hechos que nadie podrá, podrá, pondrá en cuestión. Eso lo tenemos, creo que lo tenemos que decir. Pero luego, desde un eh, estudio crítico y sereno, se pueden afirmar bastantes cosas del, del Jesús histórico. Pero tampoco es todo lo que dicen los Evangelios. No, eh, ni mucho menos o bastante menos, ¿no? Entonces, en ese equilibrio. Lo que, lo que sí que me ha parecido es que de varios vídeos de Internet y de Alfa, podemos extraer fragmentos que podemos utilizar pues los que nos interesa y según el, el grupo y cómo vaya y el tiempo que disponemos. ¿no? Y bueno, pues eso, entonces tenemos a, a disposición unos fragmentos seleccionados de varios vídeos que están disponibles en Internet. ¿no? Sí, todos, todos están disponibles en Internet. Vale. Uh, luego tenemos una propuesta de rótulos para hacer un tablón así pero que lo suyo sería hacer como una mezcla ¿no? imágenes fotos y luego cosas que vamos eh, conclusiones a las que vamos llegando los alumnos en clase ¿no? en nuestro caso como íbamos un poco apretados de tiempo esto nos hemos limitado a esto ¿no? que no, bueno, no está mal pero no era exactamente la idea uh, y luego esto por qué? Porque luego, bueno, lo que hacemos muchos de nosotros, ¿no? Utilizar la película, poner, hacer un videoforum sobre el caso de Cristo. Entonces, en el caso de Cristo, Lee Strobel pues hace un, un panel así donde va poniendo todo lo que va averiguando. Entonces, claro, esto refuerza luego refuerza lo que vamos viendo en clase, luego refuerza el refuerzo que hace la película sobre lo que hemos visto en clase... Entonces, bueno, además creo que impresiona ¿no? cuando se ve que en la película eh, está pasando esto y dice, ostras, nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? Creo que está bastante bien. Bien, ¿qué más? Uh, ya he comentado lo de las tareas, el, el, la película y el videoforum que se puede hacer a continuación. Luego también en las diapositivas hay una propuesta de debate, es decir... Pues esas preguntas que nos hemos hecho al principio y algunas más que hemos descubierto, pues podemos conversar sobre ellas. Ah, y que hemos y para hablar también de qué hemos sacado, ¿no? de, de, de nuestro estudio, de nuestra investigación, ¿no? Bueno, y ya finalmente, ah, me parece. Eh, tenemos pues como la programación curricular de la situación de aprendizaje, no es decir, pues un poco todo esto que más o menos acabamos de comentar, pues estructurado según pues nos pide la LOMLOE para que lo podamos aplicar fácilmente pues en nuestras programaciones y en nuestras aulas. Bueno, pues eso, eh, pues eso, um, ya está, a disposición de quien lo quiera utilizar, y recortar, ampliar, quitar diapositivas, poner, no uso las diapositivas, sino eh, uso el montaje de vídeo con todos esos fragmentos interesantes, pues lo que lo que queráis. Si, nada, si, os, si os parece oportuno en algún momento de, de los seis años, eh, pues trabajar esto, genial. Bueno, eh, me parece interesante decir también ¿no? el montón de cosas que están relacionadas, conocimiento de la Biblia, conocimiento de las primeras comunidades cristianas, de la transmisión de la Biblia. Salen temas como, claro, la, la reforma, eh, la, las diferentes ramas del, del cristianismo, um, eh, el conocimiento de... De Jesús, aunque sea de esta perspectiva, pero o sea, conocemos muchas cosas de él. Es su anuncio del Reino de Dios, que es central y que es uno de los contenidos que nos marca el, el currículum. Vaya. Y luego las relaciones con otras con otras materias, ¿no? Con historia. con cultura clásica. Por ejemplo, eh, al, al mirar textos, eh, un poco por curiosidad, de, de, de, de, originales en griego. Pues las, las, las alumnas que sabían griego, pues han podido leer griego en clase, ¿no? Literatura, ¿no? También al, ta, al tratar mucho la Biblia, pues un poco también se, to, se, trata, se, se toca la literatura, eh, la historia, creo que ya lo he comentado, y sobre todo el método este científico de un poquito de, de investigación, ¿no? Bueno, pues nada, espero que, que pueda servir y que pueda servir a nuestros alumnos, pues para eso, para qué, para lo que dice San Pedro en, en su carta, no sé, no me acuerdo si primera o segunda, ¿no? para estar capacitados para dar razón de nuestra esperanza.